Estamos ubicados en el Centro de Hemoterapia, sobre calle justamente Montecaceros y Garibaldi. Donar sangre es donar vida, sí, es salvar vida. Es lo que siempre decimos cuando llegamos a este lugar. Y la importancia, la concientización de toda la sociedad para ayudar. Hoy es el Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario. Y vamos a hablar justamente con Alejandra Civit, que es eh, quien está a cargo del área de donación. Bueno, muchas gracias por atendernos. Es así, hoy es el día y por qué es el día, muy buenos días. Muy buenos días a todos, gracias a ustedes por estar presentes en este día tan importante. Como bien decís, es el 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario y esto se festeja en conmemoración a Luis Agote, que es un médico patólogo quien falleció y realizó la primera transfusión sanguínea con sangre citratrada, que es un anticoagulante que hasta la actualidad se utiliza en el año 1914. Entonces, bueno, en conmemoración a él es que se festeja y se agradece a todos los donantes de sangre voluntarios. Bueno, es importante la donación, siempre lo decimos. Las personas están donando sangre, ¿hace falta más? Sí, es muy importante, como todos sabemos y lo venimos repitiendo, y gracias a ustedes que difundan este mensaje, eh, la única fuente de obtención de sangre es a partir de un donante voluntario. Entonces que sí, necesariamente contamos con donantes de sangre a diario y es un recurso fundamental y, y es el único recurso con el cual eh, debemos contar. Todas las donaciones en distintos eh, centros de asistencia, en distintos hospitales, ¿todas vienen aquí al centro de hemoterapia? Eh, acá realizamos donaciones de sangre que es eh, estamos ubicados en Montecaseros y Garibaldi y además en todos aquellos servicios de hemoterapia que se encuentran en hospitales públicos y también en hospitales privados realizan extracciones de sangre. Además nosotros sumamos, igual que otros hospitales, colectas de sangre externa que son las que se realizan fuera de las instituciones y nos acercamos hacia la comunidad como por ejemplo empresas, clubes, universidades, eh, colegios que hemos hecho muchas colectas de sangre en colegios este año y lo venimos a haciendo de forma progresiva. Así que, de paso, eh, invitamos a todas aquellas instituciones que se quieran acercar o quieran convocarnos para que nosotros realicemos esta campaña de donación en su lugar de trabajo. Bien, Alejandra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, también está a su lado justamente Rodrigo, Rodrigo David, que está a cargo también de las donaciones aquí. Eh, ¿Quién puede donar sangre? Eh, los requisitos para donar sangre siempre decimos que son muy básicos. Hoy en día tener entre 16 y 65 años. Esto cambió antes, las personas entre 16 y 18 necesitaban autorización de padre, madre o tutor. Hoy ya por la nueva ley civil argentina, mayores de 16 pueden res, eh, realizar la donación de sangre. Eh, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud, concurrir con DNI obviamente el día de la donación, aquellas personas que se hayan hecho un tatuaje, piercing, una perforación y haya pasado más de un año, al igual que, que una cirugía, eh, personas que sean diabéticos pero que no sean insulino dependientes. No, son, son muy amplios realmente los, los requisitos, nosotros acá fuera de estos requisitos básicos hacemos una entrevista está un poco más particular para... ...para ver las condiciones, pero lo básico son sobre eso que te nombré. Lo decía Tano al iniciar la nota, eh, es rápido, digo, venir, donar sangre... ...¿cuánto demora uno en esto? No, el proceso entre el registro, la entrevista y la extracción... ...no son más de 20, 25 minutos, dependiendo obviamente... bueno, ...la cantidad de donantes en el día, pero por lo general es lo que decimos... ...20 minutos para salvar tres vidas. la verdad que es un tiempo bastante corto. Rodri, lo último que te pregunto, ¿se ha aumentado la cantidad de donantes? ¿Cómo estamos hasta el momento? Sí, hemos vuelto a aumentar, gracias a Dios... Eh, eh, ya el, lo decíamos en las notas anteriores que en la pandemia había sido un momento por ahí crítico. Eh, ha vuelto a aumentar bastante la donación. Hoy estamos de vuelta en 40, 45% de donaciones voluntarias. Y hemos vuelto a aumentar mucho las, las campañas, las colectas externas de sangre, como decía Alejandra recién, que realizamos. Hoy estamos haciendo cuatro o cinco campañas semanales de sangre. Hemos alcanzado escuelas, instituciones, empresas, eh, universidades. Y la verdad que la respuesta y la solidaridad de la gente ha sido muy, muy buena. ¿En qué horario puede asistir uno a este lugar donde estamos ubicados en Montecasero Garibaldi? Bien, acá el Centro de Hemoterapia trabaja de lunes a viernes de 8 a 15. Eh, pero también se pueden acercar a cualquier eh, hospital público que tenga banco de sangre de 8 a 11, eh, como vos preguntaste recién también toda la sangre de la provincia viene acá, acá nosotros fraccionamos, separamos todos los componentes, la estudiamos y la redistribuimos de acuerdo a las necesidades. Bien, Rodrigo, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, hasta allí la palabra de Rodrigo David, entonces a cargo del área de donaciones aquí en el Centro de Hemoterapia. Hoy es un día muy importante, entonces el Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario. Y donante voluntario de sangre algo muy importante para tenerlo en cuenta, concientizar a la sociedad y que se ayude a los que más necesitan.